agujas graníticas del Chaltén, el hielo continental y la inmensa estepa, pero el valle del turbio 4, ubicado al fondo del lago Puelo, es diferente. Y arriba glaciares. Este, eh, por un lado podés asemejar a, a, a, a ambientes canadienses, de Alaska, no sé cosas así, pero, eh, no, pero tiene selva. Por lo tanto, no podés poner en selva fría, pero es... Eh, tiene una mezcla donde más estás escalando en el medio de la pared de granito poderosa y, y tenés que asegurarte de un yuyo, de una planta. De una narce que sale de la pisura. Ahí está la enredada en un árbol. Estoy haciendo jardinería, Che. A ver. Y re cómoda, lo que sí. No, no. Bueno, eso es bueno. Lástima que es irónico. No, no, no sé si... año que vos caí, pero... Año 99-2000 y salió la idea de meternos ahí en el Turbio Tendríamos 22 años más o menos cada uno. Los que fuimos a la expedición eran Leo Viamonte, eh, Andrés Casal, Perita de Bariloche y otro chico que se llama Héctor Bianchi. Pedro Luti y yo, Galgo. Nos metimos ahí en el turbio sabiendo de que era un lugar inexplorado, que no, no se conocían, había ciertas leyendas sobre que ahí al fondo había paredes, había paredes muy grandes para escalar. Eh, lo único que sabíamos que íbamos a tener que enfrentar era la selva, la selva valdiviana, y que íbamos a tener temas con ríos, que los ríos crecían mucho porque había gente que se había metido y que los ríos eran bastante peligrosos y bastante complejos. Debido a eso... Decidimos armar nuestro equipo, que era serruchos, alambre, cuerdas, para poder armar unas tirolesas para que nos puedan escapar del río. Llevábamos un bote inflable con la idea de, de atravesar los ríos si era, si era necesario. ¿Mm? Con todo este montón de equipo, machete en mano, nos metimos a, hacia el turbio. Caminaron cinco días abriéndose ese paso en medio de la selva y atravesando ríos. Mágicamente, machete, machete, machete, machete, machete, es una pared de vegetación, último machetazo, se abre el valle. Por primera vez vimos el valle con todas las paredes. Y el lugar me pareció increíble. Éramos muy chicos y veníamos caminando pensando que si salía caminando un dinosaurio no sería nada raro, ¿no? por lo grande y por lo gigante que se veía todo vimos una pared, la cual la llamamos la pared de la oreja, por la forma que tiene, tiene como una oreja dibujada en el medio y decidimos que nuestro objetivo iba a ser ese. Escalaron varios largos, pero el terreno se puso complejo y bajaron dejando casi todo el material que habían llevado en la pared. Aprovecharon los días siguientes para construir un refugio que se sigue usando hoy en día. El embrujo había hecho efecto. Retornarían dos años después. En el 2001 volvieron al valle y recibieron la vía intentada. La segunda vez que fuimos, que fue en el año 2001, era la segunda tentativa de la pared de la oreja que habíamos intentado en el 99. Entonces, más preparados, dos años después volvimos con otros ojos, con más equipo, tratando de terminar la vía, pensamos terminar la vía en una semana de trabajo con buen tiempo e irnos al fondo del valle donde había otras paredes más volvieron a intentar la vía. Todo iba bien, hasta que en el largo 16, Andy tuvo un accidente. Él venía primereando con un taladro a batería, con un cable a la mochila con dos baterías de moto en la mochila. Entonces él se estira, pone la chapa y empieza a trabajar, pero con una parsimonia increíble y yo lo miraba de abajo como diciendo, pero este no va a poner nada, nada. Entonces tenía dos ganchos así, colgados así, y con la otra mano estaba ajustando la chapa que había puesto con el taladro, con todo colgando, sin problema. Entonces cuando él pone la chapa y en vez de asegurarse saca la llave y la pone a ajustar. Y cuando está ajustando se le salta uno de los dos ganchos de lo que estaba colgado y, y, y como que se abre así la puerta y cuando se abre así salta el otro y se viene un montón de metros un montón de metros arrancando los seguros que eran muy malos que había más abajo y cuando viene rodando los dos que estábamos en el relevo que era Juan Fantín y yo nos tiramos contra la pared y el motor del taladro que era una cosa así con la mecha que era de 8 gracias a Dios no era de 10 me pega acá atrás en el muslo y sigue para abajo no cuestión que se, se dio semejante golpe hasta que empezó a reaccionar ya se empezó a acomodar, ya se sentía bien, estaba golpeado, le darse la sangre en la cara, pero todo bien. Y yo empecé a sentir que me hacía la, la, la zapatilla, así como, como cuando uno pisa un charco. Entonces me empezó a salir sangre del cachete, ¿no? Y bueno, cuestión que me ha pegado el taladro y ha seguido para abajo, pero me ha pegado justo con la mecha. Así que bueno, Andy colgado lastimado, yo con, el, con la mecha metida en el culo, y bueno, fue un momento de bajar, ¿no? Así que nos lo tomamos con mucha, con mucha calma en ese momento dijimos acá no volvemos más y bueno, ha quedó la, la última chapa sin ajustar así que va a haber que ir a, a ajustarla vamos a ver que, cómo le va esta expedición nueva que va por ahí bueno, esto es para el amigo Andy no sé si se acordará de este lugar esta es la chapa que quedó sin ajustar y de acá se habrá volado capaz que el gancho estaba acá no sé, y bueno, acá queda la, la chapa floja, y pum, para abajo. Ya he visto un montón de fotos de las expediciones de los chicos del 2001, que me habían encantado, el lugar es hermoso, y en el 2008 surgió la posibilidad de ir al turbio con un amigo de Bariloche, el bicho Fiorenza, y bueno, organizamos toda la expedición y nos metimos en el valle del Piritas primero, abrimos una vía, la segunda vía del cerro, por un espolón Hermoso, de escalada limpia y de un grado accesible hasta 6 veces más. Acá estamos en la cumbre. Este es el paisaje. Segunda ascensión del Piritas. ¡Yee! El bicho y la morsa. Como eso fue los primeros días, nos fuimos al Valle de la Oreja e intentamos de vuelta la vía de los chicos de Mar del Plata, pero solo pudimos hacer ocho largos y nos bajamos por el Maiquí. En 2016, entre varios amigos, fue madurando la idea de ir al turbio, con la idea de abrir alguna vía nueva y también terminar la vía del 2001, okay. empezada por los marplatenses. ¿Sí? Sobrando ocho Les intrigaba ver el largo del accidente y ver qué seguía más allá de los largos abiertos. Ah, lo a la gente y lo Cuando comenzaron a armar la logística, se enteraron de que se estaba trabajando en el valle. Sobre todo, en la mejora de los refugios. Osvaldo Rapaport, Chulengo Lamunier y Sebastián de la Cruz estaban atrás de este proyecto. ¿Vos sos? Cristal. Cristal, yo me preguntaba varias veces. ¿No es Chulengo? Sí, más conocido. Se reunieron en Bariloche con el Chulengo, que envió provisiones para Seba, que estaba desde hacía un mes solo en el valle. Te va a encontrar como una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Buena o mala? No, no, no cómo no cambió ese lugar. La interesamos y la recambiamos, agua caliente, vidrio... Caliente todavía estamos en eso, pero casi. Ustedes vayan armando los petates, sí. como les parece que tienen que ir. Y mañana me vuelvo con la balanza y pesamos. Cuando las cargas quedan un poquito desparejas, hay que parar entonces... Con de los baldes, hasta huevo hemos llevado. Claro. Ya no, no. lo que, no, no, no, que no pones en no, no. una bolsita. Claro. Uh. Esta, esta, esta motosierra. No, ¿Has visto una motosierra? Esto son ¿Sí? 120 centímetros cúbicos. Ah, o, ¡La mierda! Wow. Arriba hay una de esta, hay una de esta. Ya esta van a le pones ruedas y andando. Cuando aprendes lleva para hacer madera. <risa> ah, me encantó. Nunca lo esta había visto. Bueno, ¡Sale una, una falta, ipa no, de toque! Sí, sí, viste que le da un, un charbucito especial. Mm -hmm. Y no sé si se animan ¿Qué? a llevar un poco de prensado, les doy un poco de prensado para que lleven arriba, si lo dejan a Seba, fuman ustedes. Cuando <risa> empiezan a ver esa nube y todo, no es para eh, huir y sí. espantarse, pero junar, claro. que por ahí de golpe a las 2 de la tarde, a las 3, se puso de una manera Sí, sí, sí. Hay que leerla porque te agarra la lluvia de <ríe> la mitad de donde no, está. Bueno, Chule, nos vemos mañana. Gracias. La idea de encontrarse con Seba de la Cruz en el Valle del Turbio entusiasmaba a todos. Para los argentinos, Seba es uno de los mejores escaladores alpinistas de nuestro país y tiene en su haber impresionantes actividades como el ascenso al Fitzroy a los 15 años, el torre a los 16, y el K2 a los 25. Después de cruzar el lago Pueblo en Lancha, llegaron al muelle del guardaparques. Se encontraron con el arriero Javier Vigueras, que llevaría la carga hasta el primer refugio al día siguiente. Al otro día, prepararon las cargas para los caballos y partieron río arriba con una ración de torta fritas para el camino. Después de varias horas a caballo, llegaron a la horqueta, donde dejaron los botes y remos que utilizarían para bajar el río de regreso. Siguieron por el bosque y llegaron a última hora al refugio de Don Rojo. Ahí los recibió Seba con una visita guiada a la obra. Los cambios del refugio desde 2008 son impresionantes. Ahora tiene una planta alta y un salón enorme con una cocina económica y otra estufa. Cuando llegamos al primer refugio, lo encontramos a Seba, que estaba ahí con los caballos y la huerta y qué sé yo. Y yo creo que se alegró muchísimo al vernos llegar y lo invitamos a escalar. Le encantó la idea, se sumó y estuvo con nosotros y vino a escalar. Sobre todo, la vía esta larga que hicimos. Ah, en ese lugar ah, chocan contra el río, así que sí, siguen. ahí empieza el bosquecito. Ah, claro. Ahí. El senderito. choca el bosque con Pero bueno, la, la playa. playa no un sí, poco. Si bien no ahí. se pierden, no tiene idea. <risa> Está bien. El día más comprometido llega. Preparan el material y la comida. El pronóstico da varios días buenos por delante así que descartan hacer porteos e intentarán escalar directamente. Pierden el camino varias veces, pero finalmente llegan a la segunda horqueta entre el Valle del Piritas y el Valle de la Oreja. ¿Cómo está Loncho? ¿Está bien? Creo que me voy a morir, pero de amor a estas paredes. ¿A dónde llegamos? El Valle del Turbio, estamos en la base de las... Paredes de la oreja. Ahí está el, el refugio nuevo que están construyendo acá. Finalmente llegaron al refugio en el bosque y salieron todos juntos a la pampa cercana a ver las paredes. Prendieron un fuego para cocinar y al rato llegó Seba. La música del charango y la cena fueron al cierre de un día largo cargado de emociones. El ruido del agua sobre el nylon los despierta. Hoy supuestamente no llovía, pero está diluviando. Igual mejor. Los cuerpos están resentidos de la paliza del día anterior. No va a quedar negra. y truco. ¡Epa! Quiero a los uh, dos. 25. Yo también. mano! <risa> <¡Dale>! <risa> el día amanece nublado y no promete mucho. Aún así, deciden acercarse hasta la pared de la oreja y escalar lo más que puedan de la vía del 2001. La idea es ir reforzando las reuniones con parabols inoxidables. Y cuando el clima mejore, hacer un intento serio. Con la tormenta en sus cabezas, pueden hacer nueve largos. Ahí está Esteban laburando, refuerzan reuniones y para su sorpresa, la reunión 3 no existe más. Algún desprendimiento de rocas ha con ella. Bueno, un día ahí nublado con un poco de lluvia. Un día para trabajar. Mejor de los pronósticos. Ah. Ahí está el paso de 8A. Por tercera vez nos quedamos sin cuerda antes de llegar al relevo. ¿Por el qué? 60, vieja. Si los 50 no van, los 60 van. van. 50 ya fue. No cuerdas de 50. Te quiero, mi pero Dale, copate. La tónica de estos días es la inestabilidad climática. Igualmente, dedican algunos días a recorrer el valle en busca de líneas. Se deciden por una cercana al refugio, cruzando el río. Temprano, empiezan a escalar la línea nueva. Comienza Crystal, un espectacular largo de manos un poco mojado. El equipo de Seba, Personal. un tanto rudimentario. Él algunas cosas no las tenía y bueno, le dijimos que estaría bueno que tuviese casco, porque sobre todo abriendo una vía, viste, como no tenía casco, se fabricó un casco con una olla. Se ponía la boinita abajo, que le hacía como de almohadita, y la olla atada con un cordín y un mosquetón. Vos? Hacen cinco largos y llegan a un callejón sin salida. Solo podrían seguir con mucho artificial y mucha jardinería. Y esa no es la idea. Emprenden la bajada y vuelven al campamento. Sigue lloviendo y la comida comienza a escasear. Aunque Seba aporta víveres de su depósito, no quieren abusar de su hospitalidad. Se plantean hacer un porteo con comida o hacer un intento a la vía de la oreja. Eligen la segunda opción, a todo o nada, al día siguiente. Mañana voy a ir a la oreja, a ver si le podemos mojar la oreja. ¡Qué bueno! El despertador suena a las 4. Desayunan y caminan a pie de vía medio dormidos. La casa se puso ancha, mm. la pisuría. Te pisuré. Llegan al largo del accidente. Cintia lo escala sólida. Pasa la última chapa colocada por los aperturistas y en una gran terraza monta la reunión. Esteban hace el próximo largo buscando lo más fácil del terreno que se presenta. Mientras tanto, siguen reforzando las reuniones y ahora armando nuevas. El próximo largo lo encara Cintia. Resulta bastante sucio y vertical. Por fin, pueden montar reunión, y suben todos. Llegan a un callejón sin salida. Deberían haber ido más a la derecha. El equipo delibera y deciden bajar. Es tarde, y tienen 18 rapeles por delante. Esto es una clase de lo que no hay que hacer, No <risa> <Los> rapelás. <risa> estuvo muy bueno la verdad pudimos eh, pasar por el largo que se voló Andy y voló el taladro estuvo muy bueno y bueno llegamos a un callejón bueno, sin sea, salida Así la que punta de la la próxima será la tengo yo la tenés, ahí va la verde estamos rapelando la bien no, rapel. faltan tres rapeles y llegamos a destino punto final el sopi ese fue un grito de la hormiga si no lo conocía es un grito muy trambólico lo venimos escuchando hace trambólico varios días vinimos a terminar la vía interminable de los marpla la vía de los marpla Dios. pasamos por el famoso lugar del famoso vuelo el vuelo del tío el vuelo del tío y la clavada de mecha Leito. Hicimos un par de largos más y bueno, Nos que han... quedamos en un lugar monolíticamente Sin una puta fisura Como para seguir Y bueno La próxima iremos por otro lado Mañana tal vez <risa> Mañana a las 6 El sí. próximo sí. capítulo a las Bye, bueno. Bye. Hicieron unos porteos de tejuelas para la hora del refugio y juntaron leña. Mate va, mate viene. Deciden bajar al día siguiente. Vamos a hacer leñita acá, con mi axita chiquita. Para cortar un poco más. Para prender fueguito. A ver, ponete ahí vos, así te saco una foto. Ahí está. No me van a creer que vinieron los turistas a escalar. Eso <risa> nunca pasó, acá no viene nadie, nadie, <risa> nadie. y <Ya> me <risa> ustedes. A ver, júntense un poquito. Han sido muchas noches así, con ¿no? cuerito de chancho, de, con cuero de esto a la calva. Al día siguiente, ayudaron a Seba a cambiar de lugar la tirolesa y prepararon las mochilas para iniciar la segunda parte del regreso. Llega la parte náutica. Llegan al depósito con los botes y los empiezan a inflar. Uno está pinchado, así que les lleva un rato repararlo. La pregunta es, ¿tiene solución? I don't know. Cristal, ¿cómo viene todo? Bien, bárbaro, bárbaro. Bonito el río, ¿eh? Bonito. El tema del río no es menor. Cuando hay crecida, arrastra muchos árboles y en las curvas se forman los famosos coladores, donde el bote puede pincharse y uno quedar atrapado bajo el agua. Las seis horas náuticas transcurrieron entre calmas y rápidos, donde no había margen para el error. Hicieron algunas paradas y pasaron a saludar por la casa de vigueras. Con la última luz llegaron al lago Pueblo. Desembarcaron y sucedió uno de los atardeceres más espectaculares de todo el viaje. Como suele suceder, siguieron 10 días de tiempo excelente, que tuvieron que disfrutar escalando por otros lados. Habrá que volver. sobre todo para, para evacuar la zona, o sea, para irse del <risa> Bueno, el cámara que animaba es como que todos nos complementamos, creo que muy bien.